¿Tienes trucos o conceptos para tener un aprendizaje deportivo acelerado en tu deporte? ¿Para adquirir esas habilidades técnicas que tanto necesitas para luego rendir bien? Pues te voy a contar dos conceptos y dos trucos relacionados. Pero antes, suscríbete al canal, déjame un comentario, que además está relacionado con lo que te voy a contar. ¿Vale? Y con estos dos libros que tienes aquí. ¿Vale? ¿Y cuáles son? Vamos ya con estas dos claves. Pues la primera es, utiliza analogías y me dirás, vale, ¿qué es una analogía? Pues una analogía es algo que se parece a eso que quiero aprender. Es algo muy parecido, es un símil, una metáfora de un movimiento, ese gesto técnico que quieres aprender, pues algo parecido que veas fuera, en otra cosa, en la naturaleza. O... Y aquí viene el truco. ¿Y cuál es el truco relacionado con este concepto de las analogías? pues utiliza un foco externo es decir, no te centres en ti mismo no te centres en cómo muevo el brazo o cómo me siento o cómo muevo esa pierna o activo el cuádriceps vale, es algo que, que cometemos un error que cometemos muchos entrenadores que es decirte exactamente cómo tienes que mover eh, algo del cuerpo cuando es mucho más útil usar analogías que tengan un foco externo y, y esos ejemplos pues cuando los entiendes, cuando te digo, yo te digo, haz este movimiento como tal cosa, y tú me dices, ok, lo pillo, entendido, me queda cristalino. Entonces, es que es una buena analogía. Por ejemplo, si yo te digo, gira en el aire como un gato, como cuando un gato se va a caer, gira en el aire para caer de pie, o despega como un avión, o impulsate como si quieras tocar el techo, o una analogía que se usa mucho en baloncesto es: tira canasta como si fueras a meter un, una, un tarro de galletas en un estante muy arriba. Vale, pues ese sería el gesto. Busca las analogías que más te resuenan que se, y que se parecen a tu deporte, claro, a ese movimiento que quieres aprender para cada uno de los gestos técnicos. Pues ahí ya tienes: utiliza analogías y que estas sean relacionadas con un foco externo vale pues vamos con el segundo concepto y el segundo truco para tener un aprendizaje acelerado que está relacionado con los hábitos pues que es que las emociones crean hábitos y aprender no es más que automatizar hábitos crear hábitos y conseguir que te salgan de forma automática muy rápidamente como lo hace cualquier deportista de élite que tú ves cómo se mueven y tiene unos movimientos súper precisos, complejos, elegantes, de una manera automática. Es decir, no están pensando, ¿qué están haciendo? ¿Y tú quieres conseguir eso? Pues habitualmente pensamos que eso se consigue con la repetición. Y repito, y repito, y repito, y repito. Y eso está bien, pero no es la clave del aprendizaje. La clave es que tengas una emoción positiva. Puedes crear un hábito simplemente con una repetición y te voy a poner dos ejemplos que lo vas a ver muy claro dos analogías, ¿vale? cuando tú le das un chocolate a un niño, un dulce a un niño ¿vale? Uf, automáticamente le encanta eso genera emociones positivas y va a repetir ese comportamiento incluso desde la primera vez o si le regalas un móvil a un adolescente ¿vale? Uf, le va a atrapar ahí las redes sociales, el móvil y va a usar ese móvil sin que se lo da a decir. Ahí ya has visto. Un comportamiento que con solo una repetición vas a conseguir que se repita. vale Pues es la emoción, la emoción positiva, no la repetición. Y estas emociones positivas, ¿por qué funcionan? Porque realmente estamos hackeando la circuitería cerebral de nuestro cerebro. Estamos haciendo que generemos dopamina y que ese comportamiento genes dopamina tienes esa recompensa directa inmediata esto es importante el timing que sea haces algo y justamente te recompensas que ahora iremos con el truco y eso va a hacer que seas, eh, repitas ese comportamiento en el futuro te ha quedado claro emociones positivas crean hábitos y automatizan esas habilidades deportivas técnicas que quieres tener como un profesional vale cuál es el truco que cuando estás haciendo esos gestos técnicos cada vez que lo hagas bien cada vez que lo hagas como se supone que se tiene que hacer celébralo. dite muy bien victoria lo he hecho guay esto era lo que quería chapo vale haz que tu entrenador también te dé ese feedback positivo directo cada vez que lo haces bien porque eso va a hacer acuérdate te generas dopamina como cuando, si te suscribes al canal, yo lo veré y ¡clin! ¡Dopamina! O me dejas un comentario aquí diciendo lo que te ha parecido. toca a mí ¡Dopamina! ¡Recompensa para mi cerebro! Y hará que yo siga generando estos vídeos de calidad. Pues igual en tus aprendizajes deportivos. Cada vez que haces un gesto técnico, que lo haces bien, pues la primera vez que lo haces bien ya, recompensante. ¡Celébralo! ¿Vale? Eso es lo que dice B.J. Fogg. Celebrar, celebrar esas esa es claves para crear hábitos. Pues espero que te hayan gustado estos dos conceptos, analogías y emociones positivas para crear hábitos y los dos trucos relacionados las analogías con un foco externo y como tiene un, un atleta te voy a poner aquí el ejemplo de Anselión en el partido que ha tenido hoy en cuartos de final, como lo como bueno esto era como lo celebra, como lo ha celebrado, vale, esa constancia, esa perseverancia Bueno, pues aquí lo tienes. Utilizas en tu deporte, dime qué te ha parecido este vídeo y nos vemos en los siguientes. Y ya sabes, activa mi dopamina para que siga poniendo vídeos. Un saludo, pasa buen día.